Hola, soy ruger y aquí tengo a mi compañero Roque y hoy os traemos un micro legendario. Estamos, a, hablaremos así durante todo el vídeo y es porque he, he, hemos montado, como veis, un escenario parecido a un estudio de radio porque esto, ¿verdad, Rujé? Son micros de radio. Te pones los auriculares. Eh? Sí. Y te dan. Ganas? Y articulas palabra Y te explota la cabeza. La verdad es que es un, un micro. No, mítico. Sí. Es un micro de un diseño de, yo qué sé, de hace 50 años. Sí. Y todavía hoy es un micro que se utiliza en un montón de estudios, en un montón de broadcasters. Sí, señal de que el diseño seguro que es bueno, ¿no? De base. El diseño de base es espectacular. Alta tecnología. ¿no? Es decir, son, son micros que a pesar de ser dinámicos de gran diafragma, son micros que tienen características muy, muy, muy especiales. Si, si os fijáis es un micrófono grande, robusto, eh, pero tiene un motivo, no, no, no, no, no es gratis este, ¿no? Esta, esta, este, este tamaño. Al ser un micro dinámico de gran diafragma, uno de los problemas que tenemos cuando tenemos un microcardioide es que eh, en general provocamos efecto proximidad. Bueno, es decir, este ¿tiene algo de efecto de proximidad. ¿Ah, sí? Pero es cierto que no es tan acusado Fija como en fíjate, fíjate que yo me separo del micro, me voy separando del micro, me voy separando del micro y no pierdo el grave. No, no. ¿Os fijáis que no pierdo el grave? Pierdo sí. volumen global, sí, sí. general, pero no pierdo el grave. Los micros ¿no? dinámicos normales lo que hacen es provocar un cambio en graves. Total. En cambio, aquí tenemos un, ¿no? un grave completamente sí, sí. equilibrado. Recomendamos es, eh, es que escuchéis esto con auriculares, que es como mejor lo, lo, lo, lo, lo, lo percibiréis. Fundamental. Y eso es debido al diseño uh, de, de este micro. U, utiliza una tecnología que se llama Variable D, que en realidad es distancia variable. Y se trata, digamos, de, unos, de unas perforaciones, de unos tubos justo debajo del transductor. ¿eh? Ah, justo debajo del transductor, que lo que permiten es eso, captar esas frecuencias especialmente bajas. Para ¿no? tener un, ¿no? un equilibrio a pesar de que me separe. Las consonantes explosivas no, no, no son como en otros micros, ya notas a los 5 segundos de. No, no, no son molestas. Absolutamente. No. Está. Y las oclusivas que, que comentas. Eh, esto lleva un pequeño anti-pop justo mm -hmm. debajo. Eso. Eh, digamos no es, no, no es necesario tener un mega antipop delante, cosa que facilita la cosa para hacer radio, mm. o para hacer televisión, sí. o incluso para grabar. Otra de las grandes cosas que, que, que aporta este micro, y es un diseño, ya te digo, que no ha cambiado desde los años 60, desde el año 68, es que uh, lleva un, una, una bobina doble. Mm. Uh, seguro, que, seguro que algunos guitarristas ¿eh? conocéis las, ¿no? los dobles bobinados, sí. Sí, vale sí. Esencialmente lo que... Lo que, lo que conseguimos con esto es evitar ese ruido de fondo, sí, ¿eh? sí. De, de interferencia electromagnética, mejorando y un, y, la calidad. Y no solo es un sonido con más cuerpo, en las guitarras al menos se nota muchísimo. Bueno, y, y yo creo que todos apreciaréis también el, sí. el, no el cuerpo que tiene este Increíble. micrófono. Pero en cualquier caso, digamos el doble bobinado le confiere esto: eliminación de, de, de ruidos de fondo. Um, y ese, ese cuerpo tan contundente que tiene el, mm. el R20. Y otra, cosa, y otra cosa muy importante es que eh, en, en, en, hemos visto, digamos, el auge del micro de, de gran diafragma, pero de condensador mm. en el podcasting. Sí, sí. Y es un micro que, bueno, que tiene, tiene sus dificultades. Sus dificultades. Tiene sus problemas. Sus eh, tiene sus problemas. Mm. Una de ellas es que necesitas Phantom para funcionar y por tanto necesitas una tarjeta de sonido que tenga mm. Phantom. Eh, y otro de los grandes problemas es que los micros de gran diafragma de condensador eh, vibran muy mal en graves. Y seguramente <risa> tienen alguna cosa que los hace también delicados, eh, la humedad, eh, cómo aguantan a lo largo de los años. No, por supuesto en fin en cada cosa como todos sabemos pues es importante o tienes ventajas y desventajas sin duda sin duda pero un micro de dinámico también puede ser usado para, para broadcasting de hecho eh, este micro si fueras a cualquier estudio de los Estados Unidos tendrían una colección seguro siguen usándose ¿no? de forma generalizada pero los conocemos por esto por la radio que, ¿no? mm. que escuchamos pero pensar que con este micro han grabado voces Paul McCartney mm. Stevie Wonder. Sí, sí, sí. ¿Eh? Radiohead. Sí, sí. Es decir, hablamos de un micro que se puede utilizar, se puede utilizar para, para cualquier todo. aplicación. Sí. Imaginaros, por ejemplo, este, este micro colocado en un bombo. El grave que confiere este, este micro sí. es espectacular en un, en un bombo. Sí, ¿no? todo tipo de instrumentos. Me lo imagino, por ejemplo, en un chelo. ¿Por qué no? Porque, incluso en una guitarra acústica. Porque tiene un, un, un brillo también que no haría que no perdiéramos eh, todo tipo de armónicos agudos. Y, y obviamente, para voz, voz cantada, yo, vamos, estoy deseando estoy deseando poder probarlo. pensar en eso. pensar en que ¿no? es un micro que podemos utilizar en un montón de, de, de, de situaciones y aplicaciones, y, y os va a dar resultados increíbles. Increíbles. Mm. Y es un micro dinámico, ¿no? Están, están un poco... Los micro dinámicos están un poco... Eh, subvalorados. subvalorados Están subvalorados Estoy de acuerdo En realidad son micros que si están bien diseñados Como el R20 Son micros que, imaginaros, han durado 50 años ¿Y cómo mm. podemos mejorar un micro de 50 años? Uf. Cambiándole el color Sí, con este... ¿Eh? ¿Cuál es el, el original? El original es este, es este. El gris... Mm. Mm, militar Militar Sí, ejército americano Y ahora tenemos el R20 Black ¿Eh? Esta, esta versión, mm. digamos, actual, un poco pensada para. ¿no? Y viene para la... un poco más de Viene con la pinza. ¿no? Sí, viene con la pinza, con el swivel, de sujección Pero pensar que si necesitáis un, un, una, una suspensión más seria, mm. hay un accesorio específico para, para este micro. ¿eh? O mm. sea que si necesitáis de, ¿no? Que, no, que no vibre la cosa mucho, pues que sepáis que está ahí. Pues no sé, yo creo que cualquier duda que tengáis, como siempre, eh, comentadla en los comentarios del canal de Musicholics y estaremos encantados de, de responderla y no sé si ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué más decimos? cerramos mm. el programa de, de, de radio de hoy hasta otra hasta otra, ¿no? Va, podríamos hacer un, una serie de podcasts, ¿no? yo me apunto venga